3, 2, eh, debería estar compartiendo la pantalla del Zoom. ¿Cómo está? Debería, debería. Ahí va. Sí, creo que sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ya estamos, ya estamos. El Facebook no me confirma, pero usualmente me deja mal colgado. Usualmente empieza cuando yo, hace rato yo empecé. Listo, ya vamos 10 segundos de transmisión. Voy a ponerlo en galería. ¿Me estás monitoreando en el Facebook mío? ¿Sí aparezco? Ahora, ahora sí. Sí. Listo, ya. Lo que pasa es que creo que tiene retar, retraso en, por cada clic que yo hago. Yo confirmé que se iban a unir unas 700 personas así a este live. Sí. Uh -huh, siguiente, miren la... Cintia, bueno, te cuento. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a hacer unos, unos minutitos de bienvenida, ¿no? Porque eso de arrancar a hablar en frío, y no da chance. ¿Sabes qué quisiera? Voy a coger la pantalla del Zoom y voy a traer el link de invitación. ¿Cierto? Ahí está. Vamos a compartirlo aquí. A todos los que se están uniendo, estamos poniendo el link de invitación para que se unan a la conversación. Únete. Cintia, Mirela... Arteaga Ortega Únete <ríe> Únete al live charlamos. ¿qué te parece? ¿No? Bueno, oye, se está muy Muy chévere parece, a ver, vamos a ver ¿Y ¿Dónde está mi zoom? Acá, ¿listo? ¿Listo? Listo Si hay ruido de mi micrófono Por el viento, porque acá hay tormenta Me avisas Oye por si las moscas, te voy a mostrar una cosa. Mientras se unen las demás personas. A ver, cinco, cuatro, cinco. Mira, a ver. Yo también... Ah, lo que pasa es que mi almuerzo es muy light, pero es almuerzo. Sí, oye, de ahí se ve a ver, mira. Estoy. es que es un pueblito <risa> ah bueno ah bueno yo estoy a riesgo de que me caiga una tormenta encima pero quería que haya un fondo ameno para la conversación ah está chévere bien bien lindo lindo así en honor y con corazón para toda la gente que se une que vea algo lindo listo entonces arranquemos con esta historia empezamos por contarles que no sabemos qué hay título ponerle al tema ¿Cuál era el título que tú le querías poner? ¿Cómo era? Sí. Uh -huh. Claro, filosofando. Pero no solo por, por, por hablar por hablar, sino que al, en la conversación uno se da cuenta que había un aporte, había una cosa. Oye, qué bueno está eso y qué es cierto. Y hacer ese ejercicio de te cuento, me cuentes y se genera un espejo. Y esto se mezclaba desde nuestros perfiles profesionales o perfiles personales como algo valioso que creo que vale la pena compartir. ¿no? Y para tú, la otra persona que está aquí, que nos está mirando, que, los que nos están acompañando, creo que les va a aportar mucho. Yo creo que cualquier perfil, ¿no? En relaciones con, con ser familiares, laborales, cuando tienes equipos de trabajo, cuando tienes un jefe, cuando tienes pares. O sea, 360. Creo que va a aportar artísimo. ¿Arrancamos con, con tu historia o con mi historia? Para poder darle intro a la cosa. Ah, bueno. <risa> sí. Oye, ¿no estamos compartiendo en el tuyo? Sí. ¿Ah, sí? O sea, también hay un live en tu, en tu página. Ah, listo, listo. Bueno, listo, entonces, arranque bienvenida a todas las personas que nos están acompañando. Estamos incursionando en los lives así con temas interesantes. Y este, este es producto de una conversación que estábamos con con Liliana, eh, en donde yo le contaba que en los últimos meses yo estaba construyendo un proyecto, una idea, y eh, esas cosas que uno hace con ganas, ¿no es cierto?, y en un punto yo le había puesto muchas ganas a un aspecto. Y muchas ganas significa que uno le mete hora, le mete el esfuerzo, le mete tranchada y todo. Y llegas a un punto en que lo culminas y sabes que hubo mmm, el mejor esfuerzo, pero de pronto hubo algún error en una cosa, una trampa al final salió adelante. Y cuando ya había experimentado en el cuerpo todo ese esfuerzo y terminé, uf, como que medio sisaba porque no me salió tan bien. En el trabajo en equipo, me, pucha, como que me cayó así unas, unas observaciones negativas de, oye, que mira, por tu culpa, no, salió perfecto, salió bien, pero no perfecto. Y usualmente yo, yo usualmente trabajo sin esperar reconocimiento, lo hago lo mejor que puedo y nos vemos, y ya. Si les gustó, pues bien, y si no, normal. Pero en este caso no, me di cuenta que yo quería reconocimiento. Pues yo no me di cuenta, esa es la historia, por eso pasaba la conversación. Sino que yo dije, ah... No, no me están reconociendo el esfuerzo que hice. Pues yo no, o sea, es todo muy inconsciente, todo inconsciente, ¿ok? Ok. Uy, te me acordás un poco, será mi señal o la tuya. ¿Tú me escuchas? ¡Ey, se, se me corta un poquito! ¿Me escuchas? Sí, pero mi lado, a tu lado. Mm, ¿Tú ya me congelaste? Estabas diciendo, justo cuando empezaste a decir algo, en la primera sílaba. Oye, ¿cómo se hace eso? Enséñame. Bueno, dale, dale. Sí, es como que no es tan chévere decirlo en público, ¿no? Pero sí, sí, sí no, dilo, tú dilo, tú dilo. Qué carachos aquí, es para estar aquí abiertos. No estoy, no estoy, no no estoy, no estoy, ajá pero, pero lo loco, es verdad, está bueno compartir eso, porque yo creo que a las personas que nos están mirando les ha pasado, les ha pasado que hay un instante en que tú no quieres saber pero nada con nadie, pero a veces uno está en una empresa y tiene un puesto y tiene una responsabilidades tiene un jefe, entonces uno va y cumple pues, ¿no? porque total si no, no sé, pues te llama la atención o te descuentan o te sacan, y ya, pero no estás en verdad produciendo, con, de verdad, fluyendo, ¿no? Pero yo a mí lo que me llamó la atención, y me acuerdo que yo te conté eso, es que yo ni no estaba ni triste, ni deprimido, ni nada, yo estaba contento. Y estaba pero, ya no tengo ninguna cosa así como que esas depresión, nada de eso, nada, bien, es qué es raro, ¿qué es esto que estoy experimentando? Porque había un fenómeno, y ahí viene primera cosa para apuntar. Cero creatividad, o sea, anulado al full, cero ideas. Y yo sé, pero no puedo ni crear, que era loco. Pero mira, para no ser tan larga, ya porque creo que no es como la gora con toda la historia, era ese escenario, el escenario de no quiero ensayar nada con nadie, no quiero eh, conectar con ninguna responsabilidad y cero creatividad anulado. Y la primera pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué esa...? Y ahí entraste tú, con tu... ¡Hey, <laughs> mm. Sí, en general, en cualquier perfil, ¿no? si uno lo mira mucho en la, en la productividad, esto, yo tuve 11 años trabajando y tuve muchos jefes, tal vez pocos líderes, y estos jefes tuve la suerte de tener dos que estaban muy cerca de ellos, pero en este, en este modelo era muy gracioso. Yo tenía dos jefes directos con la misma intensidad de, digamos, de mismo peso jerárquico, y había uno que tenía un perfil, de hecho, más de uno de ustedes ha tenido un jefe de estos, ¿no? Ese man. ...que tú te estás trabajando bien, estás esforzándote y todo... ...y te llama y dice... ...oye, ¿qué haces? ...seguro te estás rascando las bolas, te dice... ...rascándote la panza... ...y tú... ¡Oh! ...un punto, me estás sacando la mierda en ese montón de días... ...y este man me dice que yo no estoy haciendo nada... ...ofendido, ¿no? ...pero era siempre, era su forma de ser, o sea, inevitable... O ...el sea, tema para, te para preguntar un tema, pero él de arranca, arranca, ...¿qué estás haciendo? ¿seguro no estás haciendo nada? ...y tú... ¡Pf! ...y el otro, el otro jefe, era un maestro de el reconocimiento una cosa lo hacía a nivel Dios, el tipo te reconocía permanentemente pero no sé cómo, cuando digo permanente es permanente, hasta por cosas que tú dices, oye, a ver, gracias por el reconocimiento, pero no era necesario que me reconozcas por haber leído sacar fotocopia un papel no cosas así, básicas pero la magia sucedía en que ahí, hay, y que hay apuntar ese punto, el reconocimiento se vuelve como una cuenta de ahorros o sea, una, la persona que te reconoce deposita, ahí te deposita, te deposita, te deposita, incluso en esos reconocimientos chiquitos que uno dice no era necesario. Y cuando llegue el momento en que esa persona te quiera, no sé, llamar la atención o había un choque o, o realmente hice algo malo, mal hecho, él ha guardado un crédito amplio en la parte de reconocer. Y... Y es, es como que muy fácil aceptarle cualquier ajuste o, o apretoncito ahí, de presión, ¿no? Entonces yo me quedé mucho con eso. Y el equipo lo seguía, lo seguía muy bien a este personaje. Entonces, el valor del reconocimiento y la productividad. Entonces a este tipo uno le andaba súper bien, uno le andaba. O sea, lo que él pilla lo tenía. Lo que él quería, creatividad, babrotes. Resultados, todos los que quería, ¿no? querías no sé, de pronto el man necesitaba una trasnochadita o un fin de semana. Uno estaba ahí con el corazón. Porque él había acumulado un crédito en el reconocimiento. ¿no? Entonces eso fue un buen aprendizaje con él. ¡Oh! No, no, es que me, lo, me, me hiciste activar un, un recuerdo Y es verdad, yo creo que ahí viene la gracia de las experiencias vividas Y, y volver a darles un foco, o sea, reflexionar en ella Hacerla mía y aplicarla para yo también replicarla Que no se sé quede solo lo vivido, ¿no? Y, y me hiciste pensar, yo tuve una experiencia En donde a mí me entregaron una misión más difícil Y bueno, la cosa es que yo le di, le di Eso era una cosa que todos los días me Yo sentía que, o sea cada día terminaba y lo salvaba por un pelo, ¿no? y así se acaba la semana, y tú sabes que yo ese mes, yo decía, no, este mes me votan de todas maneras, no, no, no ya, ya eso no lo, lo, pasé por un pelo, como si pasan los exámenes con la nota mínima, seis no sé cómo es en tu país, en, en Perú es 11, con 11 pasa raspando, y, y así un mes, dos meses, yo el cuarto mes, pero era cada mes la misma historia, no, este mes, si no me votaron en el anterior, este sí me votan, ¿no?, y me decían, oye, bien, buen trabajo el fin del mes, yo, pero ¿dónde? ¿Sí? Y ahí era reconocimiento de palabra, cada vez me decían, no, oye, súper buen trabajo, bien hecho yo, Uf. Y se acabó el año, hubo una meta que era específica, era contra, contra un número de ventas, y yo no, la, no lo logré, pero hubieron unos crecimientos en varios aspectos. Y dije, bueno, ya. Y de pronto llegaron con un, un reconocimiento, como tú dices, y ahí en esa parte concreto, así de reconocimiento físico, ¿no? No solo de palabra, un bono. Tan, oye, mira este bono es un reconocimiento porque... Es, somos conscientes del esfuerzo que le pusiste a esto como si fuera tu propia empresa, Uy, ¿no? oh, ya me compraron por los siguientes cuatro años en esa compañía, <risa> una cosa así. No me saca nadie de acá, porque era muy de corazón a corazón. Y, y sí, yo creo que debe haber reconocimiento de palabra, de reconocimiento así como de emocional, reconocimiento físico, concreto, algo, ¿no? Que tú lo puedas gozar, material. Bien, bien por eso. Pero, Uh -huh, directo. Bueno, tú decías, aquí me echaron, madre, no estoy haciendo nada bien. ¿no? O sea, que tú dices no estaba haciendo? No estabas caminando toda no esta fuerza que estabas haciendo. Uh -huh. y es como empecé a tocar cada día y decir, uff, escucha, aquí me echaron, y ¿qué te lleva? No, pero ahí justo tiene que ver con el tema que, que dijimos hace un ratico. ¿Me, ¿Se me escucha ahí bien? Porque como que se me puso la señal inestable. Está bien, ¿no? Ya, esto... No, yo creo que la presión... No, es una mala motivación. Dura, pero no es sostenible. Es desgastante, enfermiza. Yo creo que esta gestión específica del reconocimiento constante... Pero es que, ¿sabes qué? no tiene que ser el gran reconocimiento no es la gran fiesta es poquito poquito todo el tiempo poquito poquito, poquito. el tiempo llega y te decía bien campeón uno, eso es un genio <ríe> muy chistoso decía <risa> si, el genio de dónde si las justas o sea de dónde no pero no eso suma suma suma suma y llegas a un resultado eh, de, de, de lo que te decía acumular un crédito entonces hay un hay una lealtad él construye lealtad no se cuestiona la lealtad, entonces es un querer cumplir por la lealtad, por, por sacar al equipo adelante y, y ya, eh, pero ahí sabes que hay, de lo que hemos hablado se me abren dos bloques, es el que reconoce y el que recibe el conocimiento y entre los dos cuando hay una ruptura eh, que es donde nace toda esa conversación, yo creo que caemos en espacios, pueden ser, yo quiero manifestaciones como aburrimiento, digamos en el trabajo, en las relaciones Aburrimiento, desánimo, apatía. O sea, no te sientes triste, pero tampoco es que tengas ganas. Eh, la motivación, mm, bien, gracias. Y ahí el problema, creería, es que uno no sabe por qué está en ese estatus. Pueden haber varios, varias fuentes, ¿no es cierto? Pero una, de todas maneras, sí tiene que ver con la gestión del líder que uno tenga acá, eh, en relación, ¿no? Reconocimiento. Y, y lo peor, lo que quiere decir es que uno no se da cuenta. Entonces yo estoy en ese estatus, pero no me doy cuenta y es donde pronto aparece la gracia de tener una conversación con alguien. Yo le he hecho coach a varias personas y es donde en ese ejercicio del coach es que la persona hace como un espejo y, y ve el, el tema ¿no? y ya puede salir. Porque al final sabes que no necesitas reconocimiento a tu jefe, no. Pero el tema es que no la ves, yo creo que es más peligroso es no verla antes que reclamar reconocimiento Pues buenísimo porque todo lo que habíamos hablando ahorita tenía que ver con el reconocimiento de afuera, ¿no? Y yo creo que tiene que ver, y tú lo dices, ¿qué pasa con el reconocimiento propio? Yo lo veo mucho con eh, que uno tiene como niveles de Saiyajin, digamos, ¿no? <ríe> Para los que llegamos a ver Goku Dragon Ball Z. <ríe> uno cuando es chiqui, digamos, en alguna habilidad emocional, pues, digamos, uno depende mucho de, de afuera, mucho, ¿no? y vamos adquiriendo niveles de en este caso esta habilidad emocional sería el reconocimiento personal propio que va en contra de la autoexigencia o la sobreexigencia no indiscriminada entonces yo tengo niveles y tienen que ver contra qué tema o contra qué persona yo tengo temas pues donde a mí la verdad que me da igual que me reconozcan o no que ese fue por, por ejemplo un capítulo muy muy tonto pero pues me pasa a mí que tiene que ver con la cocina yo antes cocinaba algo y esperaba que me digan uy qué rico y qué tal no pero, oye, hasta aquí llega un nivel que yo cocino, pa, pum, pum, a veces me sale buenísimo, me sale terrible. Y sabes que si les gustó bien, si no, tan bien, yo ya, me lo, ya quedó cerrado ese tema, o sea, no, no hay espacio para que me lo reconozca alguien de afuera, ¿no? Entonces, ahí es un tema fácil, por decir ahí, nivel tal. Pero de pronto hay cosas que ya escapan de ese nivel. Te falta ser más fallayino aún, nivel Dios, todavía no has llegado a ese nivel. Y en esa brecha que te falta, yo creo que siempre vas a encontrar... A no ser que seas, pues, no sé, iluminado hacia el máximo. Un capítulo que, que te exija, oye, dame reconocimiento externo porque no nos abastecemos con lo que tenemos adentro. Yo creo que sí, ¿no? hay, hay niveles. Igual lo que me dijiste, ¿no? Yo en el trabajo, yo hacía conciencia, yo creo que era un 90% trabajaba por, por, por lo mío. Por mi, porque además en, esos, en ese trabajo, que fue el último, yo tenía muy metido que me iba a ir de viaje de vuelta al mundo, y todo lo que yo hacía era en eso, yo sabía que, o sea, yo me trasnochaba, no tenía vacaciones, avanzaba, yo solo pensaba, me voy, me voy, me voy, entonces si me reconocían o no, me da igual, yo estaba haciéndolo lo mejor que podía, no, pa, pa, pa. Ah, pero... Sin, sin, uh, ahí viene otra, ¿sabes qué pasa también? El tema del reconocimiento Uno, estas cosas de hacer las cosas bien hechas y hacerlas hasta el final, que eso que entregas todo y dejas la última gota así... Y dejas la gotica. Eso lo he vivido varias veces a, a voluntad y, y consciente. Y cuando dejas la última gota, eso yo creo que es un antídoto un maravilloso. O sea, siendo consciente que lo hiciste. Porque si alguien viene y te reconoce o no, te da igual, tú acabaste, yeah. tú yeah. hiciste yeah. todo ya. Tú sabes, dije, tú sabes que hiciste lo mejor que había en ti. hay ni siquiera hay espacio para que te reconozcas tú, o sea, ya fue ya. Limpieza total. Eh, también lo veo para este capítulo, ¿no? Darlo todo. No sé cómo tú has vivido el, el tema del autorreconocimiento. Micrófono. Está apagado. Se me viene a la mente una palabra, si, si me das permiso de decir una palabra. Satisfacción. Como así, facción. Sí, sí, sí. <laughs> Pero mira que ahí tienes una cosa interesante porque te estremos el reconocimiento, satisfacción y, y tiene que ver esto con: lo voy, voy haciendo la cosa que estoy haciendo mirando hacia afuera, y en esa conexión hacia afuera me genera una vulnerabilidad tóxica, una, una cosa expuesta, estoy dejando en manos de otro el cierre satisfactorio. O cuando uno está haciendo la cosa así como que enfocado a pasión, uno no mira para afuera, uno está en lo que está, esa vaina, pa, pa, pa, pa. Se agota todo lo que dijimos que se agota y experimenta satisfacción. En uno mirando para afuera y el otro mirando para adentro. Y creo que mirando para adentro casi casi que siempre está garantizado que no vamos a necesitar reconocimiento o alguna fuente externa de que nos apruebe o algo. ¿no? Creo que siento eso en esos dos ejercicios. Un poco revisando en experiencias propias, ¿no? en, el, en el cuerpo, las cosas que uno he vivido. Mm. Por, por. Te aviso que te aviso, per, perdóname. Te avi no no no no, mira te aviso que el perro sí se escucha, pero no afecta, se escucha el fondo como un sonido de ambiente. No todo, super bien. No no no, aquí no se escucha que hay bulla, como unos bares o algo así. No, está bien. Se me cortó un poquito. ¿Me escuchas bien? Pero ahí ay, ay, sí. Voy. Mira, me hiciste recordar algo. Y mezclando todo un poco para que lo que vamos hablando la vamos metiendo aquí en una olla y la vamos mezclando. Así Vamos sacando un buen guiso. Porque, por cierto, eso se llama almorcemos, ¿no? Entonces yo estoy almorzando también. Yo he muerto, pero aquí son las 7 y 35 de la noche. Tarde. Pues yo estoy, yo estoy chequeando el Facebook. Nos han llegado saludos pero no, todavía no vemos aportes, súper aburridos, pero no importa, porque no buscamos reconocimiento, <risa> oye aquí, aquí deberíamos poder chocarla no, así, chocar, chocar, así como ¿no? una ahí. le <risa> falta esa función zoom. mira, y, y esto yo creo que está bueno todo el proceso de reflexión, porque uno al hacer consciente un tema, lo que hace es, Cogerlo por, las, por, la, por, por, la, por el asa, ¿no? o sea, por el mango Y deja de volverse de pronto un, un estorbo de tema o, o un dolor de cabeza, un, un sufrimiento O incluso, como decía, me acuerdo de este personaje eh, En un entrenamiento Coge y dice, bueno, al, al entrar a ese taller Éramos unos boludos, decía él Bueno, no nos dábamos cuenta de esos escenarios, ¿no? Que nos traían como que malestar o tristeza a la vida Tenemos el taller y dice, bueno, ahora ya son conscientes. Entraron siendo unos boludos, ahora salen unos boludos conscientes. De pronto no solucionaron el problema, pero solo hacerlo consciente ya te puso un nivel de responsabilidad de hacer algo al respecto. Mira, decía que yo cocinando, ¿no? En los ingredientes. Yo tenía una conversación con una persona, y esa persona es eh, Azafata, Fly Hostess, los que trabajan en las aerolíneas del avión, atendiendo. Me contaba su día. Entonces me, me contaba que. Eh, a un, una escena con un personaje Porque hay mil historias para contar en cada vuelo, ¿no? Es una persona de primera clase Que le pidió X cosa Que por servicio ella no lo tiene No tiene por qué dárselo Simplemente basta que le diga Mira, no hay Pero ella se las ingenió para ir Mirar entre las cosas que habían adentro, etcétera La cosa es que le solucionó el problema Le sirvió lo que él requería Y, un, y algo más, ¿no? Pero ella hizo un, un adicional, un esfuerzo extra. Pero lo de la historia me la estaba contando porque me dice: Oye, y todo lo que hice y no fue capaz de darme ni una propina. Entonces yo iba súper contento con la historia que me estaba contando y cuando me contó eso, yo me quedé así: ah, ¿Pero para qué lo hiciste entonces? Porque lo que me contó se lo toqué, lo hizo con ganas, con, con empeño, ¿qué tal? Yo iba convencido que era en esa onda. Y dije: No, pues, para que dé algo, ¿no? Entonces le estaba haciendo por la propina. Y no entonces me contó, no, lo que pasa es que antes, en otra ocasión, tal persona me pidió tal cosa, yo lo hice sin ninguna expectativa y me regaló 20 dólares. Y dije, ah, bueno, qué lindo, <ríe> 20 dólares, no queda mal. Pero en la conversación, entonces ya empezamos como a discutir, le dije, no, lo que pasa es que tú le estás haciendo porque, ¿ves? Ahí perdiste el año. Le entregaste, no lo hice porque querías, ni porque quería disfrutar de, de dar el servicio, ¿no? cuando no quieres servir y tal, sino a ver si me gano algo ya se jugó la ruleta era el 50-50 la ruleta no puede que al final el me reconozca o no me reconozca y no la reconoció y estaba así, indignada o sea, le dañó el día al espectro y en realidad el tipo no se le dañó se lo dañó ella misma porque, por haber, mira, lo que yo te decía en la parte anterior pongo todo lo que hago con un enfoque hacia afuera y ahí ya perdí ya garanticé un momento malestar ¿no? o lo pongo todo hacia adentro y me la gozo libro mm -hmm. Oye, cuéntame, cuéntame eso, sí, sí, ¿cómo es esta parte del Aries? ¿Qué tiene que ver el Aries con eso, con el reconocimiento? ¿Qué tiene que ver Aries con el reconocimiento? Oye Lili, o, sea, o sea que, o sea que por ser Aries uno ya empezó con pie izquierdo ese tema del reconocimiento. Yo también soy Aries. <ríe> ¡Qué risa! Uh -huh. Yo Ajá. Uh -huh. 是是是 sí, sí, sí. Uh -huh. Oye, pero es como Pero es casi como que Esta es tu felicidad, por decir esta cosita que yo tengo acá Y al hacer eso, el reconocimiento Es como que cojo y a esta persona que está acá le digo Toma, te entrego eh, Mi felicidad, ¿no? Por favor, aliméntala Y resulta que no te reconoce ¡Puah! ¿No? Como que a la miércoles con tu felicidad Muy peligroso, muy peligroso Es como que Mejor, ¿sabes qué? Dame y me quedo con mi felicidad. Y yo me encargo. No, eso me cayó, eso me cayó así Pintado es muy chistoso Yo creo que uno caiga donde caiga Siempre va a tener un espejo en algún aspecto Con cualquier ser humano pero para ir, digamos, ahí cogiendo conclusiones, ya vamos cerrando. Eh, yo creo que primero reconocimiento, contiene, no es ni bueno ni malo, solo es reconocimiento. Creería que esperar reconocimiento de alguien tampoco es bueno ni malo. Lo que creo que sí está positivo es ser consciente que lo estoy exigiendo, ¿no? Y por último, oye, ¿me reconoces? <ríe> lo necesito. ¿no? Lo necesito y punto. Ya, pues como que tengo sed, ¿me das un poco de agua? Lo necesito. Y, y ver y también y cuánto cargo me puedo hacer de mi reconocimiento con el ejemplo de que te decía de ser Sayajin en qué nivel estoy, hasta qué nivel me puedo hacer cargo yo el propio mío y hasta cuánto requiero que otro lo haga y uno más mmm, te decía que si el tema de reconocimiento si voy trabajando mirando hacia afuera conectado con lo que otros vayan a, a, a, a sí, hacia afuera eh, voy a andar regalando en el ejemplo ese de la felicidad a otro pero si lo hago como sea adentro, enfocado, enfocado, va a quedar simplemente fuera del tema, el tema del conocimiento, ni, ni, ni aparece que lo necesitan, lo necesitan, ¿no? Cuando vamos todo. No sé si te viene otra, otra conclusión de todo eso que hemos revisado. Uh -huh. Ah, sí, del otro lado, del otro lado, ahora estamos parados del lado de acá, sí. Sí. Uh -huh. Sí. Y ahí yo yo lo miro así también ya desde gestor, yo creo que es, una, es un hábito a practicar, a cultivar, a construir, o sea... El chico que sacó la fotocopia, buena, su, qué buena fotocopia, así creas que es una fotocopia. Así como el tipo que hizo la venta de un millón de dólares por un equipo de tecnología. Súper bien, ¿no? Y va, va. Todo, todo lo que es un poquito, todo lo que es un poquito, más importante que un gran reconocimiento al año. Todo lo que es un poquito es más importante que un gran reconocimiento al año. Eso, eso siento. Oye, me has... No, dale, dale, y te corté. Es que se cortó. No, ah, espérate, la última línea, repítela también. ¿Qué? Es que se cortó ahí. Sí. Sí. Ajá, ajá Sí y, y sabes Ahí esa la aprendí yo a la mala Yo tengo el mal hábito De como que muchas personas tenemos De irnos y observar Hacer la observación sobre lo negativo Y casi que ni vemos lo positivo Entonces yo aprendí a la mala por un jefe Y eso se lo agradezco mucho Hice una opinión, yo Arranqué como esos grandes... La gente que nos encanta opinar, ¿no? Yo opino que deberíamos mejorar tal vaina. O sea, sin hacerlo, pero me cacheteó así. Pa, pa, pa, pa. Dijo, mira guayrita, te explico. Tú, si vas a opinar sobre algo que se hizo mal con tu equipo, primero vas a hacer un sándwich. Primero le vas a reconocer lo bueno. Lo celebras todo perfecto y no le dices nada más. Lo malo, te lo comes, te lo guardas, y después vas y se lo dices en otro espacio, separados. Y al final, vuelvo y si reconoces al final, antes, reconozco eh, crítica constructiva o regaño o, o puteada, lo que sea, y otra vez, sí, pero puede ser incluso una receta, ah, porque la malaste y perdiste ¿no? Y, y ese ejercicio eh, yo lo he visto funcionar, o sea, no es que él me lo está diciendo, yo lo he visto, entonces... La teoría y la práctica primaron muy bien. Y, y yo lo he llevado a la práctica consciente. Porque yo el impulso. Se me salen las ganas de opinar en negativo, ¿no? Me lo trago súper bien, súper. Y lo apunto y ya para mañana le digo la parte negativa. Porque no lo necesita realmente, ¿no? Eh, además, energía sigue. Sí, sí, pero, eh, bueno, sí, sí. sin dejar de decirlo, ¿no? Pero como que se para los momentos. Oye, ¿sabes qué quiero hacer? Quiero mandar unos saludos aquí. ¿Me dejas antes de que acabemos? Porque, mira, fíjate, quiero mandarle saludos a ah, Margarita es de Perú, Juliana Adana, que. Uy, no me conozco, Carlita. Leonor Carranza, César Teruya, ese era un jefe mío más chévere Leonor Carolina, oye, gracias por tu comentario, tienes toda la razón Creo que podemos hacer todo un capítulo del tema que comentó aquí Carolina Sobre la postergación y el valor de los hijos Sen Saludos a Rosalba, Matthew, Senay, Dalia, a Matheus, a Nayda, a Cristabel a Hernández Cristabel, oye, Cristabel, Urpi Bueno, tengo todos esos saludos, ahí están todos no, hay dos personas que no conocía. No, tengo un saludo desde Puerto Rico, Puerto Rico, que, que pasé una vergüenza. Me dice, mira, un saludo desde mi país y me pone la banderita. Y yo, pero esa bandera no la conozco. Busqué, pero no, no supe encontrarla. Y yo, oye, me, ¿me dices cuál es tu país? Dice Puerto Rico. Saludos a Puerto Rico, Puerto Rico. Listo. Oye, Lili, muchas gracias por este espacio. ¿Sí? Ah, no, mientras tú hablabas yo comí, mire. Tengo el plato vacío. <ríe> Uy, no, ¿Cómo así. A la próxima. No. A la próxima, en almorzamos, vamos a enfocar el plato. Y, y arrancamos. Yo no enfoco el mío porque era muy básico. <ríe> Estaba muy rico. Gracias, Lili, por ese aprendizaje. A ver si armemos otro, almorzamos. Besos, abrazos desde Croacia. Chao. Colombia. Colombia.